Ya es hora de normalizar la soltería como una decisión y dejar de verla como una carencia. Los solteros decidimos ser solteros porque nos gusta, porque es una etapa de abundancia y de construcción de nuestro propio ser, no porque nos falten opciones.